Son las 7.48 de la mañana No dormí nada en el día, en la noche Habré pegado los, los ojos una dos horas Así que ahora tengo que hacer el video del resumen del directo que hubo hoy Así que preparo todo y sigo en el siguiente clip Bien, bien, ya es más de mañana, ya pude descansar un poquito Creo que son como las... No sé dónde tiene mi celular, bueno, igual no. Bienvenido a este hermoso video en donde te voy a resumir lo que fue el evento especial de Love Live en el anime Japan 2023, 2023, para los que no hablan English, Uf, me grande. Con esta portada obviamente vamos a saber que nos van a hablar de la película de Nishigasaki, de Sunshine in the Mirror, de Aqua y de Hashinosora, no, ¿cómo es? Hashiosora... Link like love Live. más precisamente. En orden, las chicas estaban conformadas por primero Nishigasaki de un costado, bueno, sería de este costado para, para este lado, sería Hinaki Yano y también Agupom De Aqua teníamos a Nikiako, Shukashu, Arisha y Aikian Kobayashi. El orden de la chica de Hasunosora era la siguiente, voy a decir los, los nicknames, más fácil, ¿no? los, los apodos. Nonsuke, Uichan, chan Nasu-chan o Nasu, Ko-chan, Kankan, Ikan y Konachi. Bien, te lo voy a resumir lo más posible, aunque sí te puedo nombrar que por alguna razón Erikiako dijo... Link Like Love Live ya está disponible para. Bueno, de hecho no sé porque entré al link y no me aparece ni para descargar, imagínate. Bueno, cosas que pasan. Si está para iOS, si está para Android, los dos. Las dos. Los dos links te los dejo en la descripción. Sigamos. También teníamos lo que es el official trailer, no, la apertura de lo que es dicha aplicación. Te lo dejo allá porque bueno, todavía no lo vi. O sea, cuando pasó lo tuve que. Que tuve que bajarle el volumen al mínimo y mirar para otro lado para reaccionarlo y así subirlo Eso también pasó con lo de Nishigasaki, bueno, sigamos Claro, Nishigasaki, Eloba, que se llama... ¿Cómo se llama? Algunos dicen que Soba, no sé por qué, si se va a proyectar en un cine Es una película Vos buscas en My Anime List y te aparece película Next Sky, el 23 de junio Tenemos nueva Setsuna Yuki, su nombre es... Disculpadme que lo perdí, lo tenía acá Hayashi Koko Coco, <risas> Koko Ay, oh, coco chan Ya le decís coco chan Su Twitter, que ya le sigo, y su Instagram, que estoy por seguir Te lo dejo en la descripción para que vayas a apoyarla Y le des amor Por cierto eh, Esta chica ya había estado con Setsuna-yuk mm. Ya había estado con Tomoriru Esta es la foto de 2021 Es muy curioso El Blu-ray de la película va a salir el 30 de agosto Lo que es las canciones va a salir el 28 de junio hay dos sí. El próximo sería la semana siguiente, que sería el 5 de julio. Sunshine in the Mirror va a salir el, en junio. En julio, perdón. En la siguiente temporada. No esta temporada de anime, sino la que viene. Un Polarized Reflection es el nuevo cómic que va a salir de Sunshine in the Mirror. Va a estar con el Love Light like Days. ¿Qué volumen? Buena pregunta. Hmm. <risa> Nuevos personajes para lo que es Sunshine in the Mirror Tenemos a la mamá de Yohane, a la mamá de Chica, a las hermanas de Chica, a Tsuki Watanabe y a un nuevo personaje El nuevo personaje se llama Kohaku, no Koharu, Kohaku Mao Ichimichi es la Seiyuu Y finalmente, para cerrar ya el video, si sí, lo hice lo más corto posible, lo más informativo posible, espero no haber dejado nada afuera eh, no mencioné lo del, lo del CD de, de las chicas nuevas, porque ya lo mencionamos en todo momento y está por salir en un par de días, el 28 o el 29. Va a salir el CIF-2 el día 15 de abril, a nada estamos, a nada. De hecho lo vamos a tener que jugar en Coop con esa aplicación. Ustedes saben para de directamente jugar al juego, los juegos japoneses Porque si bien ya confirmaron que están trabajando en la versión global Todavía sabe que le queda bastante tiempo por, por delante Que ya tenemos los tres idiomas confirmados que van a ser chino, coreano y inglés De español, ni no Ni noticia Es mucho más fácil que sea directamente en inglés Porque si no tendrían que traducir al español, al portugués, al francés, al chileno, chile ¿no viste? Nadie entiende el chile y nada más, yo. Dios mío, espero que esto haya salido bien. No dormí nada todavía. Tengo que hacer todavía las reacciones de, los, de, de lo nuevo que salió. Bueno, son dos cosas nada más. De hecho, es verdad, son dos cosas que sería el tráiler de Nishigasaki, o sea, lo que. la película, el de Link, Like, Love Live. Y. Link Like. Love Live. Si sí, está bien. Y el de. Ah, espera. El de Sunshine shining the Mirror ya lo grabé. Lo tengo grabado ya de hace un par de semanas, creo que dos o tres semanas, no me acuerdo muy bien. Pero ahí está. Esos tres los voy, a poder, voy a tratar de subirlo hoy, después de este video. Me toca una jornada bastante jodida, ¿eh? pero lo vale. Para ustedes que no vieron el directo, igual se los recomiendo que vean el directo. No van a entender nada, pero ya está acá. Todo lo que tendrían que saber está en este video. Así que sean su -se yo solo carano que iré. no dormí nada. Me desperté de casualidad, bueno, no es que me desperté de casualidad, o sea, mi idea de casualidad el celular que ya estaba por empezar, lo vi y dije, vamos a un resumen ya que está, espero que lo disfruten, que les haya servido y bueno, chuki. Ya terminé de grabar, pero tenía dos noticias que darle, la primera es que Love Life fue tendencia global directamente hasta las... 8 o 9 de la mañana me parece de acá Sería 8 o 9 de la noche Allá en Japón Y la segunda es que van a transmitir un programa En vivo, bueno, van a transmitir Un programa directamente Que va a ser dos durante dos semanas consecutivas Que sería el 4, el 7 de De abril Y el 14 de abril previo Obviamente y hablando Sobre todo de Miracle Wave, o sea El SIF 2, que van a estar todas ellas Acá lo estás viendo, así que bueno, nada más Nos vemos, cuídense Bye.